Saludos a todo el pueblo de Venezuela. General de División Rafael David Prieto Martínez, comandante de la SODI número 13, Lara. Funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adscritos al destacamento número 123 del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana y de la URIA 12, Incautaron cautaron seis panelas de marihuana para un peso de 3 kilos, 226 gramos. Fueron detenidas dos personas de 35 y 33 años de edad de nacionalidad venezolana en un vehículo marca Chevrolet modelo ABEU. Venían procedentes del Estado portuguesa y el procedimiento se realizó en el peaje Simón Planas. Nuestra fuerza armada Nacional bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana estamos combatiendo frontalmente contra las mafias del narcotráfico. Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad de garantizar que este tipo de delito no se cometa en el territorio larense. Este procedimiento fue puesto a orden de la Fiscalía con competencia en materia de drogas del Ministerio Público del Estado Lara.